Muy buenas, chicos y chicas de YouTube. Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Hockey Crack. Hoy en este nuevo vídeo estaremos. Vale, chicos, quería pediros una disculpa, verdad? Porque saben que yo soy de los que sube vídeo diario y ahora se me ha complicado las cosas, pero bueno, eh, al fin he logrado comprarme esta cosa, la memoria, para poder. Una memoria de 32 gigas para poder grabar, así que bueno espero que me disculpen sí, y bueno le doy las gracias porque ya tenemos ya tengo dos horas de visualización en el canal y ya somos 37 suscriptores eso me deja loquísimo y también otra cosa que me y resulta que bueno me tuve que descargar un nuevo grabador se llama x recorder okay, eh, porque el antiguo tenía un problema eh, resulta que el antiguo mmm, le puse la memoria externa para usarla con la tarjeta CD y resulta que el video que grabé, que era de la, de la cuarta parte de la serie Minecraft, resulta que el grandísimo imbécil video no se guarda. Y se guardó el mundo y todo lo que hice, entonces valió caca. Así que voy a ver si puedo intentar entrar a Movicen, al que estoy, al grabador antiguo, y ver si puedo eh, grabar, regrabar el video pero con el nuevo grabador. Si es que no queda muy feo, ¿vale? Pero bueno, eso más nada, nos vemos ahora, voy a poner la intro, y nos vemos allá. Estamos acá de nuevo en una cuarta parte, creo sí, una cuarta parte de Héroes Strike, señores. Ok, como no había subido video, pues voy a decidir subir este juego, que es el que más me gusta. Así que bueno, vamos a empezar con una batalla y vamos a... Down. Vale, estamos acá, todo petado ahí el grabador, ¿eh? De repente se peta, ¿eh? Vale, you ready? Oh so no, solo mexicano contra tremendo flow No, no, no, el copyright, el copyright Vale, por acá Chicos, me ha jodido eso del copyright. En cada, en cada video tengo un, un, una reclamación de derechos. Me pone estresado. Tengo tanto tiempo que no juego porque he estado trabajando. Que, que o sea, me, me deja loquísimo. Porque, o sea, como he estado trabajando, no he jugado nada. Vale, en esta vida. O sea, como no he jugado en absolutamente nada. Eh, se me ha olvidado todo prácticamente hasta hasta grabar, se me ha olvidado pues. De verga recordé cómo, cómo era, cómo, cómo hablar, chaval. Y Bueno, eso es lo que he hecho, vale. He estado trabajando y eso, toda su verga. Pero bueno, sí, chicos. La tengo yo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, sí, sí, sí. Soy tremendo, soy tremendo, chaval, soy tremendo. Lo que tengo que hacer es irme de acá, irme de acá. Eh, tengo los tres escudos los tengo cargados. Ok, vale. Bueno, entonces como les decía chicos, eh, me ha costado esto bastante. Y de verdad, bastante chicos. Entonces, bueno, bueno, ya después de haber trabajado y haberle echado bolas a la vida... He terminado comprando mi tarjeta CD Y ahora pues ya puedo volver a empezar a jugar Uy, como, como pierda la, Como hubiera perdido la, la estrella Pierdo, perdemos el juego <risa> Vale, aquí no hay niñera Nada, estuvo cool, estuvo cool, vale Bueno, seguimos subiendo Nunca no, no sé qué pasa si le doy jugar de nuevo No sé si pierdo ítems o eso Me doy cuenta que para A lo que yo juego No voy a ganar monedas Si no soy VIP entonces por eso es que nada más gano monedas según las cajas. Entonces es muy difícil recopilar cajas. Vale, vamos a jugarnos como cuatro partidos será. Vale. Para que la gente no se aburra. Porque sé que muchos no llegan hasta el final del vídeo. Y me la vivo hablando y solo eso. Entonces... Bueno. Eh, bueno, esto, es, o sea, este vídeo es para decirles que siento no haber subido vídeo. Eh, de verdad es difícil esto. No, no, no pensé que ser youtuber era tan difícil. Pero... Bueno, aquí vamos poco a poco en el mundo Vale, este, este la ha agarrado contra más. Este Lo ha agarrado contra Juan Está agarrado con el hockey. No, o sabes, me mata Como me mate Chava ¿Por qué? Bien, eh, salimos Cargamos un escudo Uy, güey, como me mata La agarro contra mí y nos van ganando. Hasta ahora porque ya, ya vamos empatados. Y ahora gana hockey crack. Gana hockey crack ey, ey, ey, ey, ey, ey, chaval. A ver, ¿qué intentas? ¿Qué intentan? ¿Qué intentan? uff, uf, chaval. Uff, chaval. Vale, esta estrella me encanta. Vale, recupero vida. Eh, no, no mato a nadie porque soy muy buena gente. Eh, eh, por acá Este se Este no hay Vamos uf Ay chaval Me mataron Chaval perdimos Perdimos Chaval qué pedo Enemigo ganado puntos por dos No chaval Hemos perdido Primera pérdida del mundo Wey Defeat Defeat No wey y para de paso pierdo pierdo bichitas no chaval no o sea que si pierdo y pierdo y pierdo voy bajando de rango no chaval que caca es una caca chicos déjenme los si se me están desactivando los comentarios yo estoy abriendo o sea cuando salgo yo en cámara entonces voy a dejar de salir en cámara eh, les decía déjenme en los comentarios qué juegos quieren que traigan ya que con la nueva espero que se puedan instalar juegos y se almacenen en la tarjeta SD porque si no cagué todo te también bien vamos con la siguiente ok ok ok está ok mm -hmm. ahora vamos aquello vamos aquello vamos aquello matamos matamos matamos a ver qué. ¿Qué pedo? ¿Cómo hacen esa cosa de. de poder ese? Eh, pero yo no tengo ninguna baja. No voy a perder esta partida, chaval. No puedo perderla. No me puedo permitir perder esta partida. Vale, vale, ya me están está matando. Tengo que intentar jugármela. Y atrapar la estrella justo cuando salga, ¿ok? Porque como me maten y la agarren, hijos de. Ay, qué imbéciles. La han agarrado, chaval. Y si no lo mat Y si no los matamos en 20 segundos. Prácticamente valimos Ok, como lo encuentre lo acabo Como encuentra el de la estrella lo acabo Uf, Chaval, casi lo mató No, no, no, no, no, no, no, no no no Ocho, mátenlo mátenlo Captura la estrella Ay, mais, pero imbéciles inservibles para nada Buenos para nada Chaval, he perdido He perdido rango, creo que pierdo hasta el rango Defeat, chaval, defeat Mira, ya me quedé con cero Como pierda de nuevo No, chaval, hasta aquí de <risa> el ¿Vale? No, qué caca Mira, bajamos totalmente Ahí está, es? Ah, chicos, chicos, no les había dicho Aquí donde estoy poniendo en pantalla Eso, porque dice Superestrella 3S Ahora es que ya tengo... El evento especial... Ahí por mira. Esto es de 3 y 6... 4 y 6 6. O sea... Creo que aquí... No sé qué significa esto. O sea, ya podemos jugar de, de 4, de 4 chicos. Ahora, bueno, porque hasta ahora es que me entero de esto. Mira, son... Es nuevo mapa, ¿vale? Nuevo mapa, chicos. Like y suscríbete. O sea, mira, es como... ¿Veis esto que le pongo en batalla? O sea, es primera vez que veo esto, solo que me estoy haciendo el El objetivo es 15 piezas de corona. Bien, miren, chicos, les voy explicando. Eh, ¿Ven esto que le pongo en batalla? Bueno, eso creo que son las muertes que hacemos, creo. Vale, es primera vez que juego esto, así que no tengo la más puta idea de qué trata. La cursura de que hacemos al rey. Conviértete en el rey ¿Pero como me convierto en el rey? Chaval, no tengo la menor idea Creo que si sí, llego a su punto O sea, no sé cómo No sé cómo Cómo se convierte No sé qué tengo que ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Vale, y todos te buscan Y todos te buscan todos quieren, todos quieren de tu carne. Vale, me pongo un me pongo escudito porque.. Es que como como no sé.. Es primera vez que juego esto. Si sí, vale, todos están.. Todos están en mi contra. Chaval, ¿y dónde está mi equipo? Chaval, chaval, que me matan. Como me maten. Como me maten, Bali, Como me maten. No, no, no, no, no, no, chaval. ¿Cómo, cómo, cómo me convierto en rey, chaval? ¿Qué, ¿Qué pedo tengo que hacer? Uy, uy, uy, chaval, chaval. ¿Cómo se recupera vida en esto? Ah, para convertirme en rey tengo que matar. Ah, pero mira, que se acaba el tiempo, que se acaba el tiempo. Creo que tengo que matar nueve personas para convertirme en rey. O sea, mira, todos están contra mí. Vale, el siguiente que se me acerque, los acabo todos. Vale, eres el número 8, menos 10. Co ¿Qué? No mames. ¡Ah, que si sí me baja de nivel! ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo, güey? Todas me las estoy perdiendo. Vale, pero sí, chicos. Aquí puedo cambiar: o sea, de dúos, de solo, Battle Royale. Vale, o sea, recién que me entero de esto, ¿vale? No, no me acordaba. Después 4 4C 4, 4, 4 vale Bueno después jugamos Lo jugamos en el próximo video Si quieren que saque los siguientes estilos Pues suscríbanse Lleguemos a los 40 suscriptores Y comparte el canal con tus amigos Si te ha gustado Dale like suscríbete Y no olvides comentar Que eso me ayuda un montón Y gracias a todos por ver Y una disculpa por no haber subido video Hasta la próxima Cuídense si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido. ¡Hasta la próxima!